Tu amor. en ese entonces yo me enamoré Ay, un Zunguito unito fui Viene tu tata sumaxiza A la camara y a tu parcangir Ni un cacarrito, es que llamarín por Pura tarispa, para, tarispa sumaxiza Ni un cacarrito, es que purir por Pura tarispa, jana tarispa sumaxiza Y hoy hay un guichu cacarrito, cuatro por cuatro me puriscata Charisca a ama mante tu cosas unja mi nirkan ki mi, ya charkangi mi sotakuaita charisca ta, ama mante tu causa unja mi nirkangi. ki mi. Kamba promesa taka, ama te kungaringi su margisita. Sistema la sed legendaria estudios siempre originales Ubiaritica, macharitica, haz por cerca. pa mi mi Jueves unir candide. Pueves por la tarde, tata, su A la camarita, feridita, tu parecangue. Pueves por la tarde, tu tata, su A la camarita, feridita, tu parecangue. Nunca can. Iskida mari purir kanti pura taris pa' jana taris pa' sumaciza. purir canchic, pura taris pa' jana taris pa' sumaciza. Hakuya hakuya, nio kawamrita, Los saludos de este servidor, Dani, con amor, a mi gente linda, allá engañar, Guaranda, Quito, Chimborazo.